Ya señores, otra persona que ustedes saben que vinimos comentando al inicio del programa, que se había cambiado de plataforma, que Néstor no estaba de acuerdo. Bueno, al cambiar de plataforma, al cambiar el esquema del programa, también cambió de novia, señores. Es Hochi Santos. Está estrenando La novia. ¡La <risa> <risa> yes. Así es. La noche de este martes, eh, es decir, anoche estrenó su primer programa de esta propuesta, es temprano todavía, donde... Según lo que vi en las redes, es su novia, dice María Isabel Alba, es de 42 años y escogió. Ay, yo sabrina no me lo hagas. No me lo hagas, pero. Tú está ella, bien bro. 42. No, 42. Sí, pero eso no es nada. Está en los 40. Es amor. su amor. ¿Tú crees? Eso, amor, claro. O si hubiera hace 25 años... Pasan no. dos o tres años y después sí. ella se está quejando. Sí, pero es que, oigan... Dios mío. Lena, no te vas a ver cuántos años tiene de amores. Dale. ¿Cuántos años? Vamos a ver. Bueno, ese día que se inició el espacio televisivo para mostrarle que Jochi es un santo de su devoción o un hombre que le ha marcado y que le grita a los cuatro vientos que lo quiere. La novia del hombre divertido es suscriptora de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Onapi. Oh. Y la relación entre ellos tendría al menos seis años. Y aunque era de conocimiento de sus círculos de amigos es y de gente de la fue este martes cuando ya todo se divulgó de manera pública y ella lo dio a conocer. Él, en cambio, ha preferido guardar silencio. Así fue el debut de este tem es temprano todavía con Hochi Santos. Yo creo que eso llamó más la atención, que el debut del programa... Y es personal, bella, lo de Jochi. ¿Y cómo Todas es de su noviecita. Ahora, el divorcio de Hochi salió, tengo entendido, en agosto. Sí, sí él, eh, Tenía dos años sí. y ya salió, porque recuerden que eso, eso sale un procedimiento. En agosto. Seis. A lo mejor estaban separados, habían puesto el divorcio y salió en agosto. Lo estoy ayudando. A lo doctor. que está diciendo Diario Libre esa ahí. Parte, por favor. Según lo que dice Diario Libre ahí, es que ella era, era, o a lo que se puede decir, un amante, una amante, una segunda según base. Lo que dice, Libre. Atención, querido. Porque si estuvo ahí hace seis años y Joachim se divorció hace dos años, no, no, no, no. según sus pero círculo pero, abuso, pero puede libre. ser, puede ser, atención ser flaco, puede de ser. Casado, que no, no, de no que puede ser mexicanos. que haya salido ahora el divorcio y ya esa relación Exacto. no funcionaba. Y como ellos son ricos y hablan, porque <ríe> los ricos siempre hablan, no, claro. Se ponen de acuerdo, no, no, usted ¿verdad? nunca ha visto un rico de que me voy de la casa, nada de eso. Ellos hablan. Mira, para que los niños no se den cuenta. Sí. Y esto, así, ¿cómo? tan pasivo. ¿Vamos a estar? Claro, sí. sí lo es, que mira, así. tú vas a dormir en el cuarto de los niños para que yo sí, la, vea, sociedad, la, la sociedad. sociedad, no vea la gente del banco, que no pueden verlos separados. Y además, esa película. Los pobres no los pueden ver. Pam, pam, pam, no trompa y para la esquina hablar y dominó, que ella me dejó que esto con lo otro. <risa> Pero Hochi no supo hacer. <risa> ¿Entiendes, no. Hochi? Le dijo, sí, mira, yo soy mío. la Jocheta y tengo en el medio, no podemos tirar eso así. No, porque Jochi sí. es un hombre... Claro. Creo que Jochi nunca ha tenido un escándalo, la verdad. O sea, Jochi nunca, nunca ha tenido un escándalo. Y ella... Y ella si ella se adelantó en, en anunciar Se desesperó ella, sí. Se desesperó. <risa> bueno. bueno, cabe bueno. destacar que en la nueva propuesta televisiva se quedó... Eh, en el comediante que hace el personaje de La Pasante... Sí. que hace el actor Noel Ventura, señor. ahí está también Albermena, está por supuesto el hijo de Hochi Santos. Que no tiene nada de gracia ese señor que... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Eduardo no tiene nada, nada. de gracia. Nada, nada de gracia. De gracia. Yo todo, creo que lo, es bueno, todo lo contrario, es no. bueno. él podrá ser bueno en, en cualquier otra cosa, menos en el humor y en la televisión, porque la cámara lo detesta y no tiene talento para escuchar. Mañana va a tener un videito que ustedes se van a reír, Eduardo. No, Eduardo. Muy bueno. Eduardo tiene que entender, mira, mira, Eduardo tiene que entender, Eduardo tiene que entender que su papá tiene algo de gracia. Tú sabes que no es mucho, pero que se sabe manejar. Y él, tiene empatía, conecta sí, con el público. Él. No tiene un por ciento de gracia Ese muchacho no le queda nada. Gracias. Primera vez que Néstor y yo estamos de No, no, eso es así, bella, y todo el mundo sabe que lo ve. Eduardo, el hijo de Hoching, nació bien equivocado. Sí, gracias. Dime Señores. <risa>